Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sorteo 6606 de Cafeterito Día para el jueves 11 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Con su autorización de poner en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, tu su suerte y facilísimo. Mucha suerte a todos los apostadores. Este es el resultado ganador. 7 7 5, 7. Verifiquemos entonces el resultado ganador. 7, 7, 5, 7. 77, 57. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Manizales. Recuerda que Cafeterito es más oportunidad para...